Todos, todos, todos los uruguayos Le pagan dos mangos Le pagan dos mangos y una re agarran No hacen nada porque se la pasan todo ¡oh! el día en el Facebook y en el Instagram en el Yo lo vi porque hay una señora que trabaja en el edificio donde yo vivo que quiero, no sé si es ecuatoriana o no sé qué, y está todo el día con el teléfono y no trabaja Está todo el día con el teléfono y <risa> <risa> no trabaja Y no trabaja y Lo que pasa es que pues, son pobres. ¿Entendés? son Pobres. Si vos sos inmigrante y tenés un mango y venís a invertir al país... hay un pobre de Es un pinche no lo paso... pinche la Es un un como si tuvieran un color diferente los bolivianos, los venezolanos, todo y si son